Tutoriales Interlaus News presenta ¿Cómo cambiar el tamaño y los píxeles de una imagen con Paint y con Photoshop? Hola amigos de YouTube hoy les voy a enseñar a cambiar el tamaño y los píxeles de una imagen con Paint y con Photoshop comencemos para ello acá tengo preparadas cinco carpetas con imágenes voy a elegir una hacemos clic con el segundo botón del mouse y vamos a donde dice editar, hacemos clic y si no va a abrir la imagen en Paint. ahora hacemos clic acá donde dice seleccionar nos posicionamos en la imagen, segundo botón del mouse y vamos a donde dice cambiar tamaño, hacemos clic tildamos la casilla píxeles y destilamos esta casilla y acá le voy a poner 2000 y 1000 voy a hacer clic en aceptar y ahora vamos a guardar la imagen archivo guardar como le voy a poner el número 2 hacemos clic en guardar voy a minimizar y acá tenemos la primera imagen que tiene unas dimensiones de 262 por 214 y la imagen que edité recién, dimensiones 2000 por 1000, voy a abrir la primera y ahora voy a abrir la segunda para que vean la diferencia. Ahora vamos a ir a Photoshop. Acá vamos a archivo nuevo. Acá vamos a poner píxeles. Acá también píxeles. Y acá ponemos píxeles barra centímetros. Le voy a poner 600. Y acá le voy a poner 300. Hacemos clic en OK. Ahora vamos a poner la imagen. Vamos a archivo. Colocar. Vamos a seleccionar la imagen 1 que es la original. Vamos a ajustar la imagen al tamaño que creamos. Ahora hacemos clic en el segundo botón del mouse. Colocar. Y ahora vamos a archivo para guardarla. Guardar como. Vamos a seleccionar el escritorio. Selecciono la carpeta le vamos a poner nombre, vamos acá donde dice tipo, desplegamos y lo vamos a guardar como jpg, hacemos clic en guardar, hacemos clic en ok, y acá tenemos nuestra imagen editada con photoshop, la vamos a abrir, eso es todo amigos, suscríbanse a mi canal, Pongan me gusta a mis videos, active la campanita para recibir las notificaciones de mis nuevos videos. Hasta la próxima, muchas gracias.